Vuelvo a repetir, esta cámara, este lente, se va a ocupar esa noche y ya no lo puedo ocupar más. Ya no lo puedo ocupar más. Me cuesta 100 mil pesos esta cámara, por, por ponerles un ejemplo. ¿no? La pregunta sería, ¿es un activo fijo o es un gasto como tal? ¿Qué me diría? Eh, por aquí dice Ana Ortega, gasto, Gabriel gasto, eh, ya la mandaría el gasto directamente. Lupita, en persona física en la declaración, esa deducción de inversiones se le suma el gasto del mes o lo agregas aparte, es un gasto. Eh, Lupita, en el caso de las declaraciones mensuales, conforme vas haciendo, eh, por ejemplo, una persona física con actividad empresarial, ahí mes con mes vas metiendo las deducciones, mes con mes vas metiendo las deducciones y en la anual bueno, pues te permite también meter todas las deducciones de tu activo fijo. Ahora, me dice también Lupita que es un gasto. Es correcto, no lo podría yo manejar como una inversión, porque la inversión, el activo fijo como tal, me dice que tiene que demeritarse por el uso en el servicio. Y esta cosa se demeritó, es decir, la perdí en ese momento no pude rescatar nada de estos elementos, la ocupo y se fue. Por consecuencia, se vuelve un gasto y no se definiría como una inversión. Entonces, me lo hago deducible al 100% en ese mismo momento en que, pues, obviamente, lo estoy ocupando, lo estoy comprando en el caso de las personas físicas, ¿no? En el caso de las personas morales, bueno, pues, hasta el anual podré hacer esa deducción. Para eh, personas este, morales del título 2, para las de reciclo, pues en ese mismo momento que lo compré, ¿no? Porque se demeritó. es decir, se murió en ese momento que lo metí, adiós, se fue. Dice Isela, va a depender de la vida útil y de las políticas de la empresa. Ah, ojo, ojo mi estimada Isela, para términos contables pudiera ser que lo reconozcas como un activo, para términos contables. Porque va a seguir existiendo y, bueno, pues, eh, esta cámara, aunque ya nunca la voy a volver a utilizar, ahí la tienes. Pero, para términos fiscales, volvemos a lo mismo que nos está, volvemos a, a esto que nos está diciendo, ese activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que se pueden tocar, que utilizan los contribuyentes para la realización de sus actividades, ¿ok? Y el I es un conector, que se demeriten por el uso en el servicio. Esto no se demeritó por el uso del servicio. En el mismo momento que lo compré, chafeó. No tiene elementos para ser un activo fijo para términos de la ley de impuestos sobre la renta y para términos de las inversiones. Por consecuencia, para términos fiscales es un gasto. Fiscales. Contables, podría yo tener otros elementos, tal vez, para ponerlo dentro de mis estados financieros como un activo. Pero para términos fiscales, la inversión se dedujo. ¿Ok? Deducir, depreciar, dos cosas y dos lenguajes diferentes. Depreciar contablemente, financieramente deducir lo que la ley me permite disminuir de mis ingresos. ¿Ok? Si ¿Sí quedó ahí, Isela? Dice aquí, eh, por ejemplo, mi estimado eh, Edith, creo que es la contadora. Una pregunta, tengo un cliente que adquiere una camioneta con valor de 400 mil. Yo voy a considerar únicamente los 175 mil. ¿Los puedo deducir como inversión? Ok, perfecto. Ahora, fíjense lo que está diciendo su compañera. Una pregunta. Tengo un cliente que adquiere una camioneta, camioneta, con valor de 400 mil. ¿Qué tipo de camioneta es, mi estimada Edith? Si me, si me puedes comentar. ¿Es de carga? ¿Es de...? uso personal. Sí, pero ¿qué es? Ah, es del jefe. Sí, es, es a lo mejor una, no sé, una Mazda, ¿no? ¿Correcto? No es de carga. una Hyundai. Ok, una Hyundai. Ok, perfecto. Ahora, tengo que... yo voy a considerar únicamente los 175, lo puedo decir como inversión. Ahora, conforme al artículo 28, nos dice que en el caso de automóviles, ¿qué se entiende por automóvil? Y nos vamos al reglamento. Y para esto me voy a permitir ponerles en pantalla lo que yo tenga. A ver, me voy a ir a la ley de impuestos sobre la renta, código fiscal, reglamento, aquí está. Y nos dice artículo 3, para efectos de la ley y este reglamento se entenderá por automóvil, aquel vehículo terrestre para el transporte de hasta 10 pasajeros, incluido el conductor. No se consideran comprendidas en la definición anterior las motocicletas, ya sea de cuatro o de dos ruedas, ¿no? Ahora bien, la Hyundai no es una camioneta de carga, por consecuencia, es, en esencia, un automóvil. Y es entonces cuando la ley de impuestos sobre la renta, en su si ¿Sí están viendo la ley, ¿verdad? Nada más comenten ahí si están viendo la ley, porque yo estoy hablando como loquito, igual ni la están viendo. Es cuando la ley de impuestos sobre la renta nos habla de los 175 mil, en su 36, perdón, no era el 28. Ya estaba yo cometiendo una burrada. El 36, gracias. Ya, ya le están viendo todos, ¿verdad? Lupita, ¿no la estás viendo? Todos la están viendo que sí. Bueno, nos dice el artículo 36. Las deducciones de inversiones se sujetarán a las reglas siguientes. Y aquí nos dice, las inversiones en automóviles. Ya definimos que es un automóvil. Solo serán deducibles hasta por 175 mil pesos. Entonces... Tú, mi estimada Edith, solo vas a poder deducir para términos de impuestos sobre la renta 175 mil pesos. Ahora bien, recuerda que lo que es proporcionalmente acreditable, este deducible, es proporcionalmente acreditable. Es decir, estos 175 mil más el IVA proporcional de esos 175 mil, ese IVA lo vas a poder acreditar. El otro se vuelve eh, fuera del acreditamiento, se pierde, ¿no? Como tal. Eh, la otra parte de los mil se va a una partida que es un no deducir. No hay forma de deducir, aquí sí. Ahora bien, para términos contables, Edith, para términos contables, yo voy a registrar el costo de la camioneta, los mil, en independencia de si me voy a deducir solo los 175. Yo tengo que reconocer totalmente mi activo. No puedo reconocer nada más los 175, ¿no? Porque voy a reconocer equipo, este equipo de transporte, IVA acreditable, bancos, o en su caso, proveedores, ¿no? A lo mejor un crédito Hyundai, ¿no? Ahí está, ya lo reconocí. Ahora, contable, eh, fiscalmente, únicamente me voy a poder hacer 175 mil pesos deducibles y me los voy a tener que llevar conforme a la regla, dependiendo del régimen donde estés y cuando lo hayas comprado, pero me imagino que es el régimen general de ley, no, de la persona moral, eh, o, en su caso, este, una actividad empresarial y profesional, creo que la que me estás diciendo, o no no, no sé, pero con base en ello me tendría que aplicar las tablas de la sección de las inversiones, que en su caso, un activo fijo, si mal no recuerdo, está al 35% en el caso de automóviles. Eh, eh, no, perdón, al 25% en el caso de automóviles. Entonces, estos 175 mil, 175 mil, los voy a dividir entre cuatro. Cada año me voy a poder hacer 43.750 y de estos 43.750, eh, los voy a dividir entre 12 y cada mes me podré hacer deducible 3.645. Pero ojo, con lo que dije, Edith, el reconocimiento contable fue por los 400. Pero la partida deducible únicamente va a ser por 175 mil. ¿Ok? Aquí me dice, eh, eh, sí, persona física, actividad empresarial y profesional. Bueno, pues en ese caso, recuerda, en tu financiero reconoces el total, pero para términos fiscales, solamente meto mis 175 mil pesos. Y en tu caso, como es actividad empresarial y profesional no tienes esta, este sentido de hacer el, la conciliación contable fiscal. No. Sin embargo, la recomendación, llevar la, dentro de la contabilidad cuentas de orden, en donde estas cuentas de orden reporten lo que fiscalmente vas a empezar a deducirte. Y una cosa es lo contable. Lo contable ya lo voy a dejar. Y lo contable también va a tener una depreciación. La depreciación se calcula con los 175 o con los 400. Aquí yo te preguntaría, ¿la depreciación? No, tache. La depreciación, la depreciación, la depreciación va a ser con base en los 400. La deducción, cosa diferente, va a ser con base en los 175. ¿eh? Porque la depreciación, para términos financieros, es el paso del tiempo de este bien y que va eh, perdiendo valor ahora, ahora. No te olvides del valor de rescate. Y aquí, para términos, voy a hacerlo muy, muy rápido. A ver, déjenme, les pongo un Excel. Voy a poner el siguiente ejemplo. Rapidísimo para que lo, lo, lo, lo entendamos. Ok. ¿Están viendo el Excel, verdad? Nada más coméntenme si sí. Eh, compramos camioneta. Vamos a poner camioneta. Hyundai, perdón si escribo de una manera incorrecta, ¿eh? Hyundai, ok. Nos costó 400 mil pesotes, perfecto. Nos costó... Eh, no se ve el Excel, maestro. No se ve el Excel, gracias, mi Nos costó, a ver, ahí está. Ya va. Ok. Nos costó 400 mil y tuvimos un IVA, un IVA de esos 400 mil por punto 16. 64 mil. Total de crédito, ¿no? Tuvimos esta cantidad. Perfecto. 464 Ahora bien, bancos o HSBC, SBC, HSBC, pagamos el 30% del enganche. Ah, uh, perdón. El 30% el 30%. Y lo demás fue a crédito financiera, ¿no? Queta financiera ADS. Voy a poner un nombre ahí. Bueno. ¿Qué fue esto menos esta cantidad? ¿Vale? Ahí está, ya lo compramos. Ahora, reconocimiento del activo, reconocimiento del activo. Perfecto. Reconocimiento del activo. Ah, pues, ¿qué va a pasar? Voy a decir equipo de transporte y voy a decir que son los cuatrocientos mil que me vale la camioneta. Voy a decir, no voy a hacer el traspaso de IVA, lo voy a mandar IVA acreditable, ¿correcto? Y voy a decir que son los 64. A pesar de que no lo pagué completo, recordemos que yo ya no debo la unidad, ahora lo que debo es un crédito. Ya no le debo a nadie. Bueno, sí le debo a alguien, que es a la, a la financiera ADS. A esa es la que le debo. Y entonces aquí voy a tener una salida de bancos por la cantidad de los 139. Vamos a ponerla aquí. Cargo. Y a ver, ¿no? Y voy a ponerle aquí eh, proveedor ADS, ¿no? Que es la, la financiera que le voy a reconocer, pues, obviamente, que le debo 324,800. El activo ya es mío, ¿correcto? Ahora, ¿cuánto es lo único que me puedo deducir de este, eh, de este bien? Pues, me dice que tengo un tope, conforme al 36, si mal no me equivoco, el impuesto a la renta, de 175,000 pesos, ¿ok? Y me dice que tiene que ser proporcional en el caso de IVA. Ah, ¿cómo voy a sacar esta proporción? Pues muy fácil, voy a decirle, divido los 175 entre los 400, y me darán .44. Este factor, .44, lo multiplico por los 64 mil pesos. Y únicamente puedo hacerme deducible, perdón, acreditable, ¿no?, este valor de IVA. Para términos de impuestos sobre la renta, 175, pero la regla me dice cuatro años, perdón, cuatro me dice que son cuatro años, es decir, es decir, el 25%, conforme los artículos. Entonces, cada año, ¿me voy a llevar cuánto? 175 entre... 4, me voy a llevar 43,750. Este IVA de acá, estos 28, me lo llevo, vamos a pensar que esta transacción se hizo en el mes de enero, ¿correcto? En enero yo ya reconozco estos mil pesos. Es más, hasta me puede dar un, un saldo a favor seguramente, ¿no? Que tengo de dos formas, pido la devolución o me lo acredito en siguientes periodos. ¿Ok? En el caso, ahorita estamos tomando una actividad empresarial y profesional. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí va a depender cuánto IVA tienes, ¿no? IVA cobrado, menos IVA pagado, menos IVA pagado, va a depender a ver cuánto tienes, ¿no? IVA pagado, vamos a poner que son 28, más lo que tú tengas por tu propia actividad y que hayas ido pagando de tus deducciones. IVA cobrado, pues... No lo sabemos. No estamos hablando de ingreso, Ahorita estamos hablando de deducciones. Perfecto. Cada año me voy a llevar, ¿cuánto dijimos? 3,750. Eh, Ahora, entonces, y por consecuencia, cada mes, ¿cuánto te vas a estar llevando? De deducción de inversiones. Entonces, aquí, deducción de inversiones. Te vas a estar llevando 3,645. Sin embargo, tú haces tu contabilidad. Y entonces, cada mes, ¿cuánto vas a estar afectando al gasto, en su caso, por depreciación, ¿no? Depreciación de activos. Voy a poner aquí depreciación de activos. Gasto, de depreciación de activos. Y la otra depreciación acumulada. Acumulada. ¿Cuánto le vas a estar afectando? Pues obviamente. Que serían los 400 ¿por cuánto? ¿cómo sacarían esta eh, depreciación? adelante Esteban ¿cómo sacarían la depreciación? ah me dicen 25 ¿por qué por 25? ¿por qué por 25? Porque se deduce en cuatro años. ¿Y qué tiene que ver la deducción con la depreciación? Perdón, se deprecia en cuatro años. Ah, pero la depreciación ya la dejamos allá, que son los 3,645. Porque nada más puedo depreciarme 43, perdón, puedo deducirme 43,750. Pero estamos hablando de la depreciación. ¿Cuánto? Son sobre los 400,000 se divide entre los cuatro años. No. De Fíjate que aquí Malena nos acaba de dar un tip de acuerdo a su vida útil. ¿Cuál es su vida útil? No lo sabemos. Ahora bien, vida útil, vida útil. ¿Cómo la vamos a calcular la vida útil? Dice Ana, cinco años. ¿Por qué cinco años? No lo sé. Para mí la vida útil de un automóvil, dependiendo, ¿no? Si quién lo va a manejar, cómo lo van a utilizar, etcétera, puede ser que algunas veces le pueda dar una vida útil de 10 años, de 5 años, de 3 años, de 2 años, dependiendo un estudio, si fuera una empresa. Pero como soy un profesionista, yo puedo preguntarle, al, a, a, en este caso, al profesionista y decirle, ¿cuánto tiempo te vas a quedar esta camioneta? ¿Cuándo? Pretendes cambiarla? Aproximadamente. La persona te puede decir cinco años. Vamos a pensar, cinco años. Ok. Entonces, si por consecuencia, esta, eh, este equipo de transporte me va a durar cinco años. Ok. Pero hay algo que no olviden que se llama valor de rescate. ¿Qué es el valor de rescate? O, eh, no recuerdo cómo lo maneja la norma, yo le llamo valor de rescate o, o, o valor, este, ay, si, me, si alguien me ayuda con el, con el nombrecito, es valor de rescate o valor residual. Lo voy a poner aquí residual, residual, residual. ¿Qué es esto? Ah, en cinco años, para libros azules, ¿cuánto puede valer esta camioneta? Yo digo, yo le pongo la cifra de 80 mil pesos. Ah, ok. Entonces, en cinco años, esta camioneta va, la voy a vender, o ese es mi proyecto, ¿en cuánto? En 80 mil pesos. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, ¿cuánto me voy a depreciar? Depreciar. ¿Cuánto me voy a depreciar? ¿Cuánto me depreciaría? Serían los 400 menos los 80.000. ¿Correcto? ¿Correcto o no correcto? Esto depreciar. Es lo que en verdad me voy a depreciar. Ahora vamos, va, vamos a hacerlo a distancia. Me dices que van a durar cinco años. Entonces, cada año, ¿cuánto me, de, me tengo que llevar? Entre cinco. Cada año voy a depreciar 64 mil pesos. Imaginemos que acaba el primer año 64 mil pesos contra 64 mil pesos. ¿Correcto? Esto me lo llevé a mi gasto. Para términos contables, para términos contables. Para términos fiscales, ¿qué me voy a llevar de deducción de inversiones? Esta cantidad de forma ¿qué? Mensual, ¿correcto? Ahora bien, fíjense qué va a pasar. Llegamos al quinto año. Perfecto, llegamos al quinto año. Y entonces me dice, la vendo. Tengo una venta del activo, del activo, por la cantidad, vamos a ponerle, no me dieron los 80, me dieron 60 mil pesos. ¿Ok? Perfecto. Llegamos al quinto año, vendemos el activo. Ah, listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reconocer la venta. Me pagaron en bancos. ¿Cuánto me pagaron? 60 mil pesos. Pregunta. ¿Le voy a dar de baja a quién? Al activo, ¿verdad? Activo fijo. Eh, voy a dividir aquí tantito. Al activo, al activo fijo lo voy a dar de baja. ¿Cuánto le pongo? Si ya llegamos al quinto año, son los 400 menos lo que deprecié, los 320, ¿ok? Me dan los 80. Esto es lo que yo tengo en libros. Voy a dar de baja mi activo fijo, 80 mil. ¿Qué voy a poner aquí? Pérdida de venta de activo fijo ¿cuánto? la diferencia IVA no llevó voy a poner este ejemplo ¿eh? IVA no llevó conforme al artículo 9 de la ley de IVA, exento en el caso de enajenación de la enajenación eh, de bienes muebles. ¿Por qué? Yo soy Antonio, vamos a poner que yo soy Antonio y doy servicios contables únicamente. Y el servicio no es una actividad empresarial con base en el 16 del Código Fiscal de la Federación y 75 del Código de Comercio. No soy empresa, porque soy una persona física que da servicios profesionales. Y en mi constancia de situación fiscal dice servicios profesionales. Por eso, a pesar de estar en la sección primera del capítulo 2, de del título cuarto, que es actividad empresarial y profesional, pero mi servicio únicamente es profesional, no es empresarial. Entonces no llevo IVA. ¿Qué pasó? Ay, cariño. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a recapitular todo el ejercicio. Me costó 400, pero únicamente puedo deducir 175. En cuatro años, cada año 43.750. Es decir, cada mes voy a poner 3.645.83 de deducción y al año voy a poner 43.750 pesos, que es una deducción a la cual tengo derecho por ser un automóvil mío que en su teoría lo lo necesito para trasladarme y dar mis servicios profesionales. ¿Ok? Bueno, el IVA me lo acredité en ese mismo mes de enero. Se fueron los 28, correcto. Ahora, reconocí el activo, equipo de transporte, IVA, bancos, proveedores. Estos proveedores, año con año, les fui pagando hasta desaparecer la cuenta. Ahora, mes con mes, yo tuve que hacer una depreciación que al año... Fueron 64 mil pesos. ¿Por qué fueron 64? Fíjense que esto de acá, lo acabo de hacer un lado, ¿eh? Esto de acá. Esto es fiscal. Estoy hablando de contabilidad. En contabilidad me puse una depreciación y me puse una depreciación acumulada. Este gasto que formaba parte de un cargo, me lo llevé en mi estado de resultados cuando hice mi cierre contable. Eh, contable, ¿Correcto? perfecto. Ahora, yo, yo, decido que va a tener una vida útil de cinco años. Puede ser que sea menos, puede ser que sea más. Bueno, pero pensemos que si sí llegué al quinto año. Y digo que cuando yo llegué a ese quinto año, la voy a vender en ochenta mil pesos. Es importante tener en mente el valor residual. Hasta la basura vale. Hasta lo menos que tengas en tu casa, o que creas que tienes, vale. El fierro viejo por lo menos te da un peso, tres pesos, diez pesos. Todo tiene un valor. No hay nada en la vida que no tenga un valor. El valor se lo damos, obviamente, dependiendo del mercado. Pienso yo que el valor de rescate es de ochenta mil pesos. Entonces, tengo un monto a depreciar, le necesito restar el valor de rescate, menos el costo para determinar lo que me voy a depreciar, que solamente van a ser 320 mil, ¿para qué? para que al final de la vida útil, siempre tenga estos 80 mil, que es mi valor residual porque si no llego a tu empresa y entonces te digo contadora ¿cuántos automóviles tiene? No, pues tenemos 100 okay. veo en su estado financiero que valen un peso cada uno porque son de hace cinco años y tú me dices sí, ok yo te voy a comprar la empresa con base en tus financieros esa es tu radiografía, ¿verdad? de lo que tú tienes, de lo que tú posees y resulta ser que solo posees 100 pesos ah caray, ¿cómo? sí, tienes 100 autos allá que valen un peso y que le digo a mi financiero, oye, ¿cuánto, cuánto podemos vender todos esos suros? Y me dice, fácil, unos 25 mil. Ok, 25 mil por 100, me dan 2 millones 500 mil. Y le digo, te compro toda la empresa, con tus activos. Oye, no, no, pero espérame, es que los activos pues, valen más. No, en tus financieros dicen que valen un peso, ¿Qué pasó con esta contadora o contador? Se llevó un efecto fiscal, porque pensó que todos los activos, en este caso los automóviles, se llevaban al 25%. Y para reconocer que todavía existe el activo, le pone un peso. Cuando no es cierto, ¿cuál es el valor real que tiene ese activo, ese, ese suru que está allá, esos 100 surus? No, pues en mercado valen 25, valen 70, valen 80. Yo te diría, ¿por qué el empresario le reflejas que no tiene nada cuando sí lo tiene? Para pedir un préstamo, inclusive, le van a solicitar los financieros. ¿Y qué va a poner? ¿Que no tiene nada? ¿Que tiene 100 surus a un peso? Ni el fierro viejo se los compra a un peso, yo creo que sí le da por ahí de los mil, ¿no? Entonces... ¿A qué me refiero? No olvidemos el valor residual para términos contables. Ojo, para términos fiscales allá está la deducción de activo fijo. ¿Ok?